Consultamos abogados en ejercicio de esta ciudad de San Francisco de Macorís con la interrogante de cuáles serían las expectativas ante la convocatoria para elección de nuevos fiscales titulares y procuradores de corte. Agregan lo esencial debe ser el servicio apegado a los principios establecidos. Abogan por la eficiencia de la institución.